Bien, Babil, despeja Babil, no tiene ninguna complicación, pero le cuesta salir al... ...la presión del jugador del equipo detrás y optado por no complicarse la vida y enviar el balón fuera, a saque de onda. Pues ...en el plano, Bavín, ahora para En mi habitación Ya no queda nadie alrededor del televisor Ya me di cuenta de que te fuiste La nota sobra Encima del colchón Ya no quedan besos antes de dormir Ya no hay más miradas fijadas a ti Tengo que arreglar lo que el pasado a mí me hago Basta ya de juegos ya hasta aquí, mi amor, déjame y vete tú con yo. Ya no quedan besos antes de dormir, ya no hay más mirada fijada a ti. Tengo que arreglar lo que el pasado. Me entero con lo que te ha con la colega, ¿no? Sí, tío, no para de llamarme, de mandarme mensajes, comiéndome la cabeza. Y yo podría tener rollo que fuera hay un mundo de posibilidades a tu alcance, chaval. Ya, tío, esto es de lo que me estoy dando cuenta que se está, se está bastante mejor así. Hombre, ¿dónde va a parar? Hace ya semanas que no sé de ti. Desde aquella tarde en que te fuiste, ya no pienso en ti. Algo extraño pasa en mi cabeza, que ya no vivo Pensando en si volverás a mí Fue lo más bonito de la relación Cuando sin pensarlo me dijiste adiós Vete lejos, anda y por favor no te arrepientas No puedo pensar en otra solución Basta ya de juegos y hasta aquí mi amor, déjame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 ¿El que te imaginaba? Pues que estabas tardando mucho. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te lo imaginabas? Pues porque llevas tiempo que eres distinta. Bueno, tú tampoco estás como antes. Vaya, a ver si el que ha cambiado soy yo. Los dos hemos cambiado. No, yo no. Yo sigo sintiendo lo mismo. ¿Y qué es lo que sientes? Venga. No seas tonta. No, no. Dime. Pues que ya no me miras a mí como me mirabas antes. ¿Ah, no? ¿Y a quién miro? Yo qué sé. Tú sabrás. Esto no tiene sentido. Pues... por mi parte nada ha cambiado. ¿Seguro? Cuando quieras dejarme, dímelo. Uy, parece que es lo que quieres tú. ¡Ah, que sí! Uh, ¡Eres Watch Yo Yo te te without my bridges burning, encanta! without a trace. I was down.